¿Qué pasa, bicho? Escucha, si algo he aprendido de ti este año es que consigues todo lo que te propones. Y esta vez no va a ser menos. Mucha fuerza, amigo. Un abrazo enorme. Te queremos.